Se mostrará el punto de venta de Retail en el POS Sanmi P2. Utilizando un lector de código de barras, con nuestro lector escaneamos el producto, el que aparecerá en la pantalla de nuestro POS. Para emitir la respectiva boleta, seleccionamos la opción Imprimir en el icono impresora. De esta manera se imprimirá nuestra boleta con el detalle de los productos ingresados.